Hola, soy Diana Arenas, ingeniera electrónica, magíster en gestión TIC, magíster en gerencia de la innovación. Me llamo La Mujer Innovatíc y estoy muy emocionada de compartir con ustedes mi experiencia profesional en el mundo digital con componente social. Durante estos más de siete años he tenido la fortuna de trabajar con los territorios y conocer personas tan hermosas como la señora Dubígis, de, de 84 años, como Rodrigo, de 17 años, que son personas que han sido apasionadas y eh, aprovechan a toda máquina, toda la oferta distrital, toda la oferta del Estado en materia de, del mundo digital. Gracias a esta preselección yo pueda ser reconocida en, en esta trayectoria y en estos reconocimientos ABA para que muchas mujeres puedan sentirse inspiradas por esta pasión y por estas ganas de trabajar y de sacar adelante nuestro país. Entonces, estoy abierta para seguir trabajando junto con ustedes y todas las mujeres que aman este mundo digital.